Eh, hoy vamos a referirnos a, a estas prótesis, miren ustedes, son eh, estos, estos elementos que, claro, cuando uno los ve así, cuando uno tiene la posibilidad de contar con las dos manos para, para sostenerlos, para darlos vuelta, para analizarlos, es una cosa muy distinta eh, de, obviamente, no tener eh, las, la, la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí justamente una, un trabajo, ¿sí?, que es un trabajo nacional, un trabajo boliviano, ¿sí?, esta es una prótesis que, que tiene esta, esta posibilidad, ¿no es cierto?, es, es un, un brazo, un antebrazo, con una mano, con los dedos, ¿sí?, que accionada justamente aquí, ¿no es cierto?, a esta altura que va al, al codo, digamos, de la persona que no tiene el brazo, cuando uno acciona, ¿no es cierto?, cuando uno mueve el codo, inmediatamente van a ver ustedes, cierra la mano, ¿sí?, puede hacer la función de prensión, que evidentemente es una de las más... Una de las más eh, extrañadas, ¿verdad? Cuando uno eh, pierde el brazo, cuando uno pierde la mano, ¿sí? Ahí está. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, ¿sí? La vamos a ver acá. Vean ustedes, dime, dime si esa mano no es 100% natural. A ver, haz un primer plano de la mano. Mira esa mano. Mira esa mano. Si no te digo que es una, una prótesis, no te das cuenta, ¿no? Mira, impresionante. ¿Sí? Impresionante. Y, digamos, con las mismas funciones. ¿Sí? Mira, impresionante. La mano es increíble. Vamos a retirar esta, esta botellita de acá para que se vea con más claridad. ¿Puedes hacer un primer plano de la mano? ¿Sí? Mira la mano, mira los detalles. Mira los detalles. Hasta el brillo de las uñas, ¿no? Todo, todo, todo, todo. Bueno, el responsable de esto se llama Antonio Ríos. ...y está esta mañana con nosotros. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido. Muy buenos días, gringo. Muy gra muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Antonio Riveros, gerente CEO de... Antonio de... Riveros. Yo te dije Ríos. Sí. Madre mía. Mil eh, disculpas. Abribliado. Antonio Riveros. Riveros. Vamos, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Venga. Vamos a dar la bienvenida a Antonio Riveros. ¿Sí? que es el CEO, que es el gerente eh, de la empresa, aquí voy a leer, eso es por no usar lentes, te das cuenta, Creotec, ¿sí? Creotec. Perdón por el lapsus, Antonio, qué gusto. Ahora sí, bienvenido, en un gustazo. En un futuro muy próximo va a haber hasta prótesis oculares, te comento, la no tecnología está avanzando como nunca en la historia. ¿no? Mira. Soy Antonio Riveros, Creotec es un emprendimiento nuevo de jóvenes entusiastas, soñadores, que decimos que la tecnología se puede hacer en Bolivia, que con impresoras 3D, podemos crear accesibilidad a, a, estas, a estos elementos, como decías, a personas en, en posición vulnerable. De acuerdo. Eh, no somos inventores de las prótesis. De hecho, esto tiene más de años, cientos de años. ¿no? O sea, hasta tú ves los piratas usaban piernas de prótesis, usaban garfios. Eran, esos eran prótesis. Y un garfio hasta es funcional porque te permite levantar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho más que todo? Es... ...democratizar o crear accesibilidad para que esto llegue a, las, a la base de la pirámide... ...a las personas más vulnerables. Porque te, te, te doy un dato. Eh, la, el 80% de las personas con discapacidad están en países en vías de desarrollo. Los países más pobres tenemos al 80% de todas las personas con discapacidad en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos son arriesgados, son precarios, mal pagados, no tenemos seguro. La gente por 50, 100 pesos va a trabajar con dinamita va a trabajar con chancadoras, con maquinaria, a moler piedra, se, se accidenta, se electrocuta, se, se hospitaliza, se endeuda por el hospital y después imagínate pagar una prótesis de 20 mil, 30 mil bolivianos, ahí empieza, y, o si no unas, como te decía, una mioeléctrica, una robotizada en 22 mil dólares, 30 mil dólares, ...o va mucho más si la amputación es más severa. O sea, es, es para decir ya, chao, me ir. Inalcanzable, Tal inalcanzable. Entonces, lo que hacemos es eso. Como te digo, jóvenes, impetuosos, soñadores, ingenieros, biomédicos... ...ahora nuestro equipo ha crecido, comunicadores, eh, médicos... Eh, ...tenemos para, incluso el acompañamiento psicológico... ...para que estas prótesis lleguen a la, a la parte más vulnerable. Correcto. Eh, si me permites, antes de entrar a hablar ya de Creotech, del emprendimiento y todo... ...por qué no hablamos un poco de ti... ¿Sí? ¿Tú qué profesión tienes? ¿Cómo es que te has volcado a esto? ¿Qué te ha llamado? Yo soy electromecánico. He estudiado en la UMSA. Siempre me ha, me ha gustado la automatización, la robótica. Mi primer emprendimiento ha sido en 2015. Ya tengo siete años de emprendedor eh, con tecnología drone que también en algún otro programa hemos salido con eso. Y, esto, y desde 2017, como responsabilidad social de mi primer emprendimiento, hemos, hemos, teníamos una impresora 3D y hemos dicho, ¿cómo podemos hacer apoyo social con tecnología? Y ahí nace esta idea, no la hemos inventado nosotros, pero empezamos a prototipar y a donar prótesis desde 2017. Y, y tres años hemos debido donar unas 40, 50 prótesis. Y ahí nos damos cuenta que hay un mercado desatendido. Que ahí las personas necesitan realmente, que no es algo que, ah sí, estoy, estoy en mi tiempo libre y dono prótesis. Me he dado cuenta que hay mucha gente, mucha gente, por año un millón de personas se amputan en el mundo. A ver, ¿repetí esa cifra? Un millón de personas. Si lo pones en tema de segundos, cada 30 segundos se está amputando a una persona en el mundo. En el mundo. En el mundo, en Asia, en África. ¿Sobre en Bolivia. todo qué se amputa la gente? La, ¿Los brazos? No, las piernas. ¿Las piernas? Por más cada amputación brazos. de brazo hay dos piernas. Mira. La diabetes, aunque no creas, es uno de los grandes males de este siglo, de, este, de, de esta generación. Y apunta más a las piernas Es más difícil hacer piernas Pero justamente queremos que este proyecto crezca Para empezar a hacer piernas Porque de nos acuerdo. piden mucho De acuerdo, volviendo a lo tuyo eh, ¿Cuál fue la primera prótesis que hicieron? ¿Cómo, cómo te salió la, la primera experiencia que tuviste? Como todo curioso Y también agarramos el internet Vimos algunos diseños, modificamos un poco Prototipamos con una Es lo lindo de la tecnología, ¿no? No tienes que llevar a a importar cosas y demás, importamos, digo, perdón, imprimimos una primera prótesis y la, la, la, la hicimos funcionar y veíamos que funcionaba. Entonces, emocionados, hemos lanzado, ahí está en nuestra página, en Fundación Creo Bolivia, hicimos una fundación, si, tienes, si necesitas una prótesis, encuéntranos, búscanos y ahí empezó a venir un paciente, Richard Vargas, nuestro primer paciente, y empezamos a hacer medidas, a hacer pruebas. Él tuvo la paciencia de venir varias veces como una especie de experimento. ¿no? Así se hace el emprendimiento. Hasta que al final le logramos entregar, salimos en un periódico nacional porque él volvió a escribir. ¿Cuándo en, fue eso? En 2018. 2018. Hace cuatro en, años. Sí. En 2018 él volvió a escribir. Él tiene una foto de portada, su nombre y con su prótesis que volvió ¿Cómo a escribir. Había, ¿Cómo había perdido los brazos? ¿En qué circunstancia? Él lo contrataron en un pueblito para que con dinamita hagan, hagan bulla para la fiesta del pueblo. ¿Y él ¿no? ahí en un descuido perdió? Él, según él lo que cuenta es, dice, estaba dormida la dinamita. Estaba encendida, dormida, no le entiendo mucho. Como que ha sido claro. algo que, que ha salido, ha de de escapado. Un mars. imprevisto, un imprevisto que le hizo... Le hizo le las dos. La, los dos las ¿verdad? dos extremidades. Los dos, las dos extremidades. Una semana estuvo en coma. Ya. Eh... Y al salir en coma entró en depresión. El 30% de las personas que se amputan entran en depresión extrema con pensamientos suicidas. La mayoría, obviamente, una depresión. Es como un luto, es como que se, se fallece tu, tu pareja, tu padre. Tremendo. Es tremendo el tema eh, tú, emocional. Tú, tú decías recién un millón de personas en el mundo anualmente. Al año. Sí, anualmente pierden una, una extremidad, ¿no es cierto? Sí. Sea abrazo o sea pierna. ¿Tienes alguna estadística de Bolivia? ¿Hay algún registro en Bolivia que diga aproximadamente cuántas personas lo, le sucede esto? O cuántas personas habrían de pronto ahorita como candidatos potenciales a usar estos servicios y que no lo hacen quizás en su mayoría. Nosotros nos hemos acercado a todas las instituciones, y ahora con el Ministerio que, que te voy a dar un anuncio también, eh, tenemos data. No hay data específica. La data es muy de muy global, como que hay tantas personas con discapacidad, eh, con discapacidad motora, psicológica y demás. Entonces nosotros hemos hecho nuestra propia data, como ya llevamos años, estamos hablando de que por año se están amputando entre 1.500 a 2.000 en Bolivia, por año, ¿no? que son ser, posibles candidatos. Y eh, en un, ya en un, en un universo en Bolivia, Estamos hablando que hay entre 25.000 a 30.000 personas que necesitan, que necesitan prótesis. Y el otro dato interesante, el 60% no puede pagar una prótesis. 60% de estas personas viven con su amputación. De acuerdo. Eh, esa, esa lógica que tú decías de por cada brazo hay dos piernas, ¿igual sí. en Bolivia? Es, es en todo el mundo, es en todo el mundo. Sí. Son estadísticas que varían, pueden subir o bajar. Hay ciudades como en el en el, tema, en el, en, en el norte, en Guayanamerín, en Beni, sí. la moto, ¿no? Es el, si vas a Potosí, la dinamita. Si vas a Colombia, ahorita estamos con un proyecto en Colombia, es el tema de la caña, el trapiche, que son máquinas que están ahí con, eh, moliendo la caña y, y atrapa a los brazos. Un descuido y te atrapa. Y es como endémico. O sea. Vos vas al pueblo y la mitad de, la, de los hombres están amputados. Es increíble lo que se puede ver. Y ahí entra, más que un dato, una situación real. Están invisibilizados. Nosotros pensamos que no existen las personas con discapacidad porque no las vemos. Están en sus casas, están recluidos, reprimidos, eh, aislados, no quieren salir. Y nosotros con estas que has mostrado, hiperrealistas, hemos, nos hemos dado cuenta que les da más confianza para salir. Ahora te doy más datos, nuestros propios datos. El 67% de las personas que reciben nuestra prótesis sale más, conoce nueva gente. El 50% consigue un nuevo trabajo. ¿Qué tal? La mitad de cada dos, uno vuelve a conseguir un trabajo. Bueno. Y el 100% siente un rechazo social porque cuando salen ya no le miran en el micro ya no están cuchichando, ya no le miran raro, los niños son torpes a veces y están hablando y le dicen, mamá, ¿por qué ese hombre no tiene una mano? Y él se siente mal, ya no quiere salir de su casa. Con estas prótesis hiperrealistas hemos visto que Bolivia y Latinoamérica sienten menos ese rechazo social. De acuerdo. Tú nos contaste tu primera experiencia no con este joven al que le hicieron escribir nuevamente, etc. Sí. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo fue creciendo? ¿Qué, ¿Qué pasó? Dijiste, este es el camino. ¿Dijiste o, o cómo fue la cosa? Primero es el sueldo emocional. Cuando tú ves que una persona está aumentando su calidad de vida, tiene más oportunidad, tú dices, aquí es. ¿No? ¿Quién no se enamora de ese estilo de vida? De poder trabajar y que tu día a día sea para que las personas mejoren. Eso cualquier ser humano eh, se siente apasionado. ¿no? Entonces decidí, seguimos, pero en 2020 veíamos empresas, veíamos personas que venían y decían, yo necesito factura. Yo no necesito donación, yo puedo pagar esta prótesis, yo quiero pagar esta prótesis. Entonces cuando nos decíamos, entonces hay un mercado, hacemos el emprendimiento, fundamos Creotech y ya empezamos a hacer eh, la empresa, pero nunca nos olvidamos de las donaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Viene la persona, si puede pagar su prótesis desde 2.000, 2.500 bolivianos, Bienvenido, garantía de un año, tienes eh, todo lo que una empresa te puede ofrecer, factura, garantía, mantenimiento, si se rompe te lo hacemos otra, cualquier cosa. Y si no puedes pagar, buscamos al financiador, trabajamos con responsabilidad social de bancos, de empresas, de mineras, trabajamos con fundaciones nacionales, internacionales, para que todas las personas que vengan donde nosotros reciban su prótesis, porque así eso ha sido el espíritu con el que hemos nacido, ¿no? De acuerdo. Estas prótesis que tú estás trabajando son eh, con, con materia prima, son, son hechas en Bolivia. ¿La materia prima es nacional o tienes que importar? Seguramente algunos. Lastimosamente elementos. no hay materia prima. El PLA... ¿Qué sería? Este, ¿Cuál es el PLA? Es como el plástico que está acá. Ah, este, este sí. plástico, ¿no? Es que un es, bioplástico. Es un plástico durísimo, ¿no? Sí. ¿Esto lo tienes que traer de afuera? Esto hay Esto. en Argentina, en Estados Unidos, hay en todo Está hecho a partir de cáscara de choclo. No te creo, la cáscara de, de choclo, choclo se lo, se le hace un proceso y sale un filamento. Ya. Entonces, de alguna manera es es, eh, es ecológico, ¿no? no es como ya. un plástico que va a estar 500 años en la ¿Y tierra. ¿Y por qué no hacemos esto acá? Es muy difícil. No, yo creo que es más voluntad. Más voluntad. Has visto que están haciendo, dice el eh, visto. En las llantas, ¿no? Llantas, Tengo y dos amigos, uno en Tarija que quiere hacer esto, otros que quieren reciclar de las botellas, PET. Sí. Se puede hacer este filamento, se ya. puede. Es voluntad que, que haya un poco más de ecosistema para que los emprendedores sociales como nosotros tengamos a los diferentes actores, ¿no? La universidad nos puede ayudar, el gobierno nos puede ayudar la misma sociedad nos tiene que ayudar De acuerdo. el Entonces, otro elemento sí. perdón, es la silicona ese hiperrealismo que ves de la mano sí. está hecho con silicona acá, eh, este. Sí, este. biocompatible es decir que puede estar en contacto con la piel no te va a causar ninguna alergia y demás. eso yeah. lo traemos de Estados Unidos ¿no? es una, es una fábrica eh, que hace silicona para efectos especiales para prótesis que, mm. que eh, provee a todo el mundo pero toda la, todo el trabajo se hace acá la prótesis se hace de cero, se diseña, todo el pintado, todo esto se hace como con un procedimiento de artista. Correcto. ¿Cuánto vale esta prótesis, por ejemplo, esta que tengo ahorita? Esa es una mamá? de las más eh, costosas, se puede decir. ¿Ya? Están por los 6.500 bolivianos. 6.500. Sí, es ¿Y lo esto más es, apta, costoso? es apta para una persona que tiene que tener el brazo codo. hasta, tiene que tener el codo? Tiene que tener el codo y unos 10 centímetros en una amputación transradial, o sea, en el radio. Ya. Pero cuando no tienen el codo... Hay una similar y puede haber un movimiento escapular, como que encorvas la, el, el, el, la espalda y hace lo mismo, abre y cierra la mano. De acuerdo. O hay otras que son estéticas. Y esta, puede haber esta manos. cuesta 6.500. Sí, pero es la, una de las más caras. ¿Y esta? 3.000 bolivianos. Esta cuesta 3.000 bolivianos, bolivianos. ¿Qué es así? Viene tal como la ves. Sí, tal. Correcto. A esta le falta una manita de gato, pero sí, es casi, casi. Correcto. Entonces, eh, esto, por ejemplo, aquí, que vale? Esta, la, esta que vale 6.500 y esta que vale 3.000, ¿dijiste? Uh -huh, 3.000. Sí. Eh, una de estas, por ejemplo, pensando en una de, de otro país, digamos, no vamos a mencionar cuál, pero digo, importarte o traerte una, o comprarte una importada, ¿cuánto llega a costar la misma, la que hace la misma función? Una básica como esta, la de 3.000, sí. está en 3.000 dólares. O sea, siete o sea, veces más cara Sí, 21.000 bolivianos, 25.000, una... Importan algunos elementos de Alemania, Autoboca y marcas ya. y aquí lo terminan de hacer y está costando así. ¿Y 20 esta bien. por ejemplo? Esa eh, con hiperrealismo, el guantes, guante es el que le da, le pone el costo, debe estar por los mil, 35.000, mil bolivianos. ¿Importada? Sí, sí importada y terminada aquí, porque también hay protecistas aquí que, que terminan de fabricar aquí con otra técnica. Nosotros usamos impresión, tres de ellos usan otra técnica. De acuerdo. Perfecto. Estas qué son? Estas que tienes acá adelante. Son, ¿Son? prótesis ya estéticas. Hay ya. de manos, hay de dedos. Lo, Correcto. Los dedos son los que más se, se, se amputan en Bolivia. O sea, hay gente que los no, dedos que sale, o sea, se hace machucar con la puerta y pierde un dedo. Entonces sí. es un, un poco más estético eso. ¿no? Correcto. Es un a poco ver, más estético. A, este ver, igual, ¿no? a ver si podemos mostrarlo. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, dedos, ¿no? Sí. Son deditos eh, que están entre 800 y 1000 bolivianos, hiperrealistas. Eh, que te permiten disimular esa, esa, esa amputación. Creo que todos conocemos a alguien que le falta una puntita del dedo porque se ha hecho con alguna herramienta, con algún tema en el trabajo, y bueno, estas prótesis más que todo es para el tema estético, el tema de confianza. Buenísimo. Manos, pierden manos, y hay algunos que pierden parcialmente. Hay Ajá. gente que pierde solo dos, uh, solo tiene dos dedos y le falta todo el resto de la mano, por ejemplo, ahí. Y nos adaptamos al color, a la forma, a la edad, por ejemplo, es una persona mayor. Mayor, sí. De qué impresionante. Y... Solo falta la, la huella digital y, y, y está todo, ¿no? Es una mano real. Que, y no pues, les des ideas. Y, y, y, no, no. Hiperreal se llama No, ya lo hicieron. Sí, ya conozco ya ese es. cuento. <risa> Hiperrealismo sí. se llama sí. eh, De los que llegan tarde al trabajo y con un amigo se hacen poner la huella, ¿no? Uh, ya conocemos esas, esas, esas mañitas. Y dirá que... Es que Muy la tecnología se usa así, ¿no? Para todo. Seguro, para el bien y para... Oye, impresionante realmente. Y esta, por ejemplo, ¿cuánto podría llegar a costar? Una Las tienda? manos están por los 3.500 bolivianos. Esta nacional, la tuya, sí, la que sí. hacen ustedes acá. Sí. Una así del exterior te cuesta igual. En Colombia está en 2.500 dólares, en México está en 3.500 dólares. De acuerdo. Bueno, está clara la, la diferencia. ¿Por qué no se hacen piernas? Las piernas... Conlleva un reto mayor. Todo tu peso de tu cuerpo y tu espalda, tu columna, tiene que eh, descansar sobre una pierna. De acuerdo. Entonces, nosotros esto atendemos a distancia. Ahí tengo tres anuncios que te decía hace rato. Ya. ¿no? Entonces, hacer eh, a distancia algo que va a ser tan tan peligroso para tu salud, o no, no peligroso, sino tan delicado... Todavía no queremos aventurarnos. En cambio, esto no es invasivo. El peso no te va a causar algún problema en la, en la, en la columna. Incluso te va a ayudar en la simetría. Ya. Pero piernas, necesitamos más investigación. Están trabajando, pero... Estamos trabajando. Ahorita lo que vamos a sacar, y ese es parte del primer anuncio. ¿Podemos ir por los anuncios? Por favor. El primer anuncio es que en unos dos o tres semanas va a salir nuestro primer prototipo eh, ya para el mercado mioeléctrico Con sensores acá, eléctricos y una mano robotizada que va a poder permitirte abrir y cerrar como esto, pero ya no doblando el codo. Ya no tienes codo, simplemente haces una contracción, o sea, desde el cerebro mandas una señal con una contracción muscular, abre y cierra. Ya existen otros lados, pero lo vamos a hacer hecho en Bolivia. Como Creotec somos... ¿Qué, eh, ¿qué ¿Cuánto te cuesta una del exterior de ese tipo? Eh, lo que te decía, 22 mil dólares en Chile. 22 mil dólares. Si una amiga tiene su hijo con, con mutación congénita y ha conseguido en eso. 22 mil dólares. 22, y aquí dólares. No, todavía no tienes, me imagino, un precio. No, o, o ya se puede estimar. En Colombia hay uno que está haciendo y está entre 4 mil y 5 mil dólares. Por ahí va a andar. Por ahí vamos a estar. Por ahí vamos a estar. Siempre queriendo llegar a los más desfavorecidos. ¿no? De acuerdo, esto esto, por ejemplo, y perdona un poquito el desorden, pero vienen las preguntas, las dudas, eh, esto por ejemplo tú ya lo tienes fabricado y va la gente y se compra y dice, deme esa, deme esta, o tienes que hacerlo a medida, especial para cada persona. Todo, es a medida. Todo, todo esa medida. medida. Toda amputación, esa medida. Nadie se amputa justo en el mismo lugar y no tiene la misma robustez. Hay gente que es más gordita, tiene De eh, muñones bulbosos, más, más carnositos. Hay otros que son muy flaquitos. Hay otros que la amputación se les hace tipo callo, entonces les hace como una bolita. Y todo, todo esa medida. Y ahí entra un poco entrando a los anuncios. Perdóname, perdón, pero un pequeño paréntesis. Una vez que yo voy, por ejemplo, a la, a la tienda, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tú me tomas la medida, digamos. Tomas sí. la medida... ¿Cuánto tiempo tardas más o menos entre que le tomas la medida y se le entregas? Idealmente lo puedo hacer en una semana. En una semana. Idealmente. Pero ahorita estoy tardando hasta dos meses, porque tengo lista de espera. De porque acuerdo. estamos abarrotados. Con mucha demanda. Con mucha, mucha demanda. demanda. Pero digamos, dos meses sería el, el tiempo máximo, máximo, en el que, máximo en el que tardaría. Sí, sí, sí. Eh, Cuando uno se hace la amputación, ¿es mejor ir rápido a esto o, o es mejor esperar? ¿Qué, qué se aconseja? Para la evaluación de la prótesis ya tienen que haberte sacado los puntos. Ya tienen que haber cicatrizado, de desinflamado, acuerdo. porque cuando está inflamado el tamaño te engaña. Claro, ¿no? Pero no es bueno esperar cinco años, digamos, para ir no, por otro, para nada. O 10 años. Estamos hablando de uno o dos meses, ¿no? Correcto. Que te sacan los puntos. De acuerdo. Y teóricamente los traumatólogos tienen que hacer, tienen teóricamente tienen que hacer la amputación tal que tú puedas recibir una prótesis, pero no siempre se hace. Eso. Entonces recibimos casos bastante crudos a ratos. De acuerdo, perfecto. Segundo anuncio. Hablando de lo que tú decías, tú te tomas las medidas, ¿no? Sí. Nos ha agarrado la pandemia, nos ha agarrado la primera ola. Tra que las personas lleguen a nuestra oficina en plena pandemia, en la primera ola, arriesgándose al COVID, cuando son personas en estado vulnerable, o sea, en el grupo de, de riesgo, era difícil. ¿Qué íbamos a hacer? Tecnología. Hemos hecho una. Una, un procedimiento que alguien nos toma medidas en el otro lado. Por ejemplo, en el había la señora cara a cara, que ha perdido una pierna y una mano, se ha electrocutado, eh, subiendo a su, a, su, a su cable, a su ducha, y vendía refresquitos. Entonces, una fisioterapeuta del centro de rehabilitación le ha tomado medidas, nos los ha pasado, le ha tomado fotos, nos los ha pasado. Hemos hecho el diseño totalmente personalizado con esos datos, automatizado, lo hemos impreso, eh, se lo hemos mandado y la he hecho a la primera, está el video en YouTube. Ahí creo que lo tenemos, es, no sé si es la ah, ella es, Ahí está, bueno, están las imágenes de apoyo. Es la señora Caracara en Yayagua. Mire, está en el norte de Potosí, tienes que viajar hasta Oruro, ir por Huanuni, por llegar hasta Yayagua. Hemos ido a hacer la entrega personalmente con la señora, tiene un testimonio muy conmovedor. Muy conmovedor. Y sabes que son más de 120 pacientes que tenemos en Bolivia ya atendidos. Entonces hay muchos. Y si ves, le ha calzado perfecto. Y es la primera vez que la veíamos a la señora, la primera vez que hablábamos con ella, pero la tecnología ha hecho de que podamos atenderla a distancia. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Esta, esta idea, y ahí entra uno de los anuncios, lo hemos expandido más allá. Mira, eh, si podemos atender a distancia, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que imprimamos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos han llegado pedidos de México, de Guatemala, y hemos buscado a alguien con una impresora 3D en el sector... Le hemos dicho que tome medidas y fotos, le hemos mandado el diseño y se la ha entregado. Así que hemos entregado prótesis diseñadas en Bolivia, en Guatemala, en México estamos entregando ya la quinta prótesis, en Colombia estamos en este, en este proyecto. Así que esta solución gringo va a salir de, de las fronteras de Bolivia, bueno, con, con tecnología boliviana, talento boliviano, y es uno de los primeros anuncios con una nueva marca, Creo Prótesis. Creo se Creo, Creo, creo ya sí. no Creotec. Creotec es en Bolivia y Creotec para el mundo. Qué bien, hombre. excelente, buenísimo. ¿Y el tercer sí. anuncio? El día viejo, viernes hemos hecho un, bueno, un convenio verbal con el Ministerio de Salud, que vamos a usar todos los centros de salud, como centros de rehabilitación como el de Yayagua para que ese caso como el de la señora de Cara se haga en todo el país, son 39 centros de rehabilitación, se van a acercar les van a tomar medidas y fotos y nosotros desde La Paz o desde Santa Cruz tenemos oficinas también, vamos a enviar las prótesis para que todas las personas en Bolivia se beneficien Qué bueno. y obviamente hay que empezar en casa, queremos salir al exterior, primero tenemos que empezar Qué en bueno. eh, Antonio, entiendo que algo han hecho también con la Cámara de Industrias, no el otro David, que hicieron un, un convenio, ¿no es cierto? O, o, o no, hemos hecho un convenio y lanzamiento sí. a, la, a todos los industriales que estén afiliados a la Cámara Nacional de Industria como están en tema de industria tienen, están propensos a, a que sus trabajadores sufran ciertos accidentes tienen crédito directo con nosotros todas las empresas y, y segundo, ahí hemos hecho el lanzamiento de Creo, ¿no? de, de la propuesta a Qué nivel bueno. internacional Qué bueno, excelente, Oye, realmente Antonio estamos eh, impresionados con tu trabajo nos encanta eh, gente joven, tú tienes tu equipo, obviamente, trabajas en, en, somos en, en multidisciplinario, 11, 11, sí, y es, todo esto es gracias al equipo, y, y te robo un poco más de tiempo, agradezco a todo el equipo de Creotech, gente muy profesional, muy joven, muy capaz, muy ética, y sobre todo con, un, con una sensibilidad humana, que es lo que nosotros hacemos en Creotech, la empatía es lo que nos mueve, y, y eso es, esa es nuestra gasolina de todos los días. Qué buen hombre, excelente Antonio. Realmente una felicitación para ti, para todo el equipo, para toda la gente que está eh, trabajando comprometidamente con esto. Y quien tenga el deseo de comunicarse con ustedes, ¿cómo hacerlo? ¿Algún teléfono, la, la, las redes sociales, etcétera? Sí, como siempre estamos en todas las redes sociales. Estamos en CreoTech en Facebook, Creo Bolivia en, Creotec Bolivia en Instagram, ahora también la marca Creo. Y al teléfono 775 4218, 775-4218, sucursal en La Paz y en Santa Cruz, pero como han visto podemos atender a distancia en cualquier parte del país. Si conocen a alguien que necesite esto, háblenle de nosotros, dedos, manos, ante, eh, antebrazos, brazos enteros, manos parciales, podemos atender hiperrealista y funcional. Oye, qué buenísimo, realmente una maravilla. Felicidades. Nos va a encantar que cuando ya estés con el tema de las piernas, ahí, ahí te hagamos una nueva El entrevista. robótico te va a gustar. El robótico también, es, podemos hacerlo. Vamos ¿sí? a venir con un paciente y vas a ver cómo Oye, va a poder. Oye, sería fantástico, sería buenísimo. ¿Sabes qué? ¿En quién pienso? En la gente que cree que ya esto está, es una batalla perdida. ¿no? Tiran la toalla y dicen, ya está listo, me quedo aquí a llorar en mi cama o en mi casa, no salgo más. Y, y no, pues, no, no, no. Esto te da una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Absolutamente. Yo estoy plenamente convencido, mucho más tú quiere decir que está llevando adelante esta iniciativa. Así que hay, que hay que darle con todo, hay que meterle. Te agradezco, gringo, y, y bueno, a, a todo el país, a todos los jóvenes, que se puede, se puede hacer eh, país con talento, emprendiendo, y si vamos a emprender, solucionemos problemas de nuestro entorno. Yo siempre en el tema del emprendimiento estoy... a. Uh, um, Motivando a todos los jóvenes. Nos, hay que hacer mucho por este país, hay que hacer mucho por Bolivia y empecemos resolviendo nuestros propios problemas y de ahí todos, todos por añadidura. Gracias por el tiempo, un no, saludo a, a toda la gente. Muchísimas gracias. Eh, Antonio Riveros, que es justamente el CEO o el gerente de Creotec, que estuvo compartiendo con nosotros esta entrevista que espero les haya resultado interesante. ¿sí? Eh, además, que nadie está libre de que le pase una cosa así, ¿no es cierto? Uno dirá, uno lo ve de lejos, claro, hasta que te toca, hasta que te pasa. Bien, oye, qué bueno, che, me siento muy feliz hoy realmente hemos hecho una, creo yo una, una interesante entrevista, ¿sí? buenísimo, espero que te haya gustado, Antonio ¿Sí? yo estoy muy agradecido por el tiempo hasta gracias. la próxima, cuídate mucho, un abrazo Todo mejor. gracias, bueno, nos vamos a la pausa ¿sí? espero que hayas tomado nota, ¿no? ¿quieres el teléfono una vez más? por ahí alguna gente dice, uy, ¿cómo era el teléfono? a ver, una vez más Bueno, el teléfono una vez más, ¿sí? a riesgo de, de que ya la gente diga ya lo hemos anotado, eh, ponemos una vez más, ¿sí? ¿lo tienen? ahí, mira 775 40218 775-40218, mi hermano que es WhatsApp, ¿sí? Todo. Es, es WhatsApp. Así que ahí con confianza llamas y bueno, en una de esas, en ese teléfono te dan eh, la solución o el camino que no estabas pudiendo encontrar hasta ahorita, ¿sí? Sería buenísimo. Ojalá que así sea. Vamos a la pausa, ¿te parece? Tenemos que hacer un cortecito rápido, venimos enseguida.